Bueno, ahí está este juicio que se lleva a cabo a los hermanos Mansueta por este crimen en inarenoso. El momento más difícil es sin duda alguna la pérdida de un ser querido, la funeraria Don Benigno que acompaña con los mejores servicios funerarios. Estamos abiertos 24 horas, llámanos al 809-244-2323, en la calle Salcedo, casi esquina, Bono, la funeraria Don Benigno. El pastor Leonardo Vázquez, de la iglesia del sector eh, de aquí, de los de Pino, la en la tercera etapa, Denunció que desconocidos penetraron al lugar y sustrajeron varios objetos de valor de esta iglesia del sector, los espínolas. Vamos a escuchar lo que dice el pastor. Eh, yo soy pastor de la iglesia espínola. Y antes de anoche entraron, robaron. Hay un apartamento y la iglesia. Robaron, se llevaron lavadora, computadora, licuadora, plancha, la bocina de la iglesia y algunas cosas más que no me he dado cuenta. ¿O sea, fue en la misma iglesia entonces? Sí, la iglesia tiene un apartamento. Entonces entraron al apartamento por, por arriba, por encima, sí, y bajaron, roban el apartamento y bajaron a la iglesia también y robaron también en la iglesia ¿Cómo corretiman ustedes que eso ocurrió? No tengo obra porque antes de la noche se fue la luz muchas veces y estaba lloviendo y no sé tampoco sé a quién acusar ni nada porque no soy diario nada ¿En total en cuánto oscila más o menos? El, el... el robo mi hermano es incalculable la bocina cuesta como 60 mil la computadora 30 eh, la lavadora es de 25 o 24 libras y muchas, eh, microondas y un sin de cosas Perfume, cosas que la pastora tenía que yo no sé realmente qué ella tenía ¿Sabes? Porque hay cosas intocables Yo voy al apartamento tengo acceso pero no busco en lo de ella Porque las cosas de ella son de ella ¿tú ¿Alguna sospecha de algo? Imagínate, yo, yo mismo no puedo sospechar de nadie Porque yo en ese barrio no conozco a nadie, yo soy de Tenales. Pero la gente del barrio sí conocen los ladrones de ahí repite los que se llevaron perdón repite lo de que fueron que llevaron lavadora computadora licuadora microondas la bocina de la iglesia el diezmo de la iglesia la ofrenda eh, se llevaron perfume eh, un zapato nuevo dejaron muchas cosas pero se llevaron muchas fue eso fue en Luis Pino la tercera la iglesia se llama puerta de salvación cuál es su nombre leonardo vasco Ayer apresaron a Edison Manuel Pichardo Piña, alias El Falso. Oiga, qué apodo tiene este muchacho. Él está acusado, de, además de otros hechos, de despojar a la señora Carmen Tejada de una cartera con sus documentos, golpeando a un hijo menor de esa de un cachazo en la cabeza y de despojar a la pareja de esta de un motor en el sector Vista al Valle, aquí en San Francisco de Macorís. Yo quisiera que primero veamos, señor director, el caso 6, para que veamos el caso de los padres. Me llega a la mente el caso de la joven de Villa Tapia, que el papá de esta joven, la de Villa Tapia, la que se autosecuestró para eh, llevar a un restaurante a, la, a una novia. Esta muchacha salió el papá a decir que el Ministerio Público había acabado con la reputación de esa niña, pero esa niña, ella misma, fue que acabó con su reputación. No lo hizo el Ministerio Público. El Ministerio Público simplemente... Instrumentó un expediente en base al hecho que ella había cometido. Ella misma fue que destruyó su moral y su reputación con este hecho que cometió en contra de sus propios padres. Este auto secuestro para pedir 350 mil pesos. Y vemos un papá que lejos de dar un ejemplo con su hija, entonces sale a hablar mal del Ministerio Público que simplemente hizo su trabajo. Bueno, pues en el caso de este muchacho, Edison eh, Manuel, vamos a poner de nuevo, señor director, el, el post correctamente. Él en, en no se dejó ver ayer la cara, pero este que ustedes ven a la derecha es este mismo muchacho. Lo único que eso era cuando él tenía 18 años. Hace cinco años, ahora él tiene 23, ese muchacho fue apresado por participar en la muerte del guardián de la... de la... Eh, eh, de esta estación de combustible eh, que está fue, eh, en la carretera San Francisco-Tenares el papá de nuestro reportero, Newman Mercedes. Y en ese momento, miren, a, a, ahí está su mamá. En ese momento, a este muchacho, si se le coge con la familia y si se le pone la, la, la situación como es, quizás, entonces hoy, cinco años después, el muchacho no estuviera preso otra vez. Vamos a ver el caso 6 primero, señor director, para que veamos cuando él fue apresado por este caso de, el, de la muerte del papá de Newman. Nada más vamos a ver el cuarto cuando lo, lo presenta. No veamos lo que dice el abogado, que no, no tiene mayor importancia. Ese era un miembro del DICRIM que fue el que llevaba detenido a este muchacho en ese momento en el que él fue presentado como parte de ese crimen que se a San Francisco de Macorís. Él, según la policía, era el que había guardado la escopeta que le quitaron al, al padre de nuestro compañero Newman Mercedes, este muchacho en este momento, eso hace cinco años, él tenía 18 años en este momento. Entonces, vamos a ver en el caso 5, ayer, cuando la policía lo presenta acusado de este asalto de la señora Carmen Tejada y de otros hechos. <risa> sobre la lucha de que te están haciendo, a ti. ¿Qué tú tienes que decir? No te voy a defender. No, defiende. que Sobre el apresamiento de supuesto delincuente falso Gracias. Nuestra Policía Nacional amparada en las leyes legales para poder mantener la tranquilidad y la paz en la ciudad de San Francisco de Macorís, en la región y en el país queremos informarle que en fecha 14-9 del 2020 la señora Carmen Tejada Minaya denunció que la habían despojado de una cartera donde tenía en su interior sus documentos personales que además tenía un teléfono celular marca samsung galaxy color blanco que en esa oportunidad también le dieron un cachazo a su hijo menor con un arma de fuego y despojaron al esposo de su hija de un motor cg 1000 modelo 150 color negro informamos que fue detenido mediante orden 599 del 2018, el nombrado Erickson Manuel Pichardo Peña, alias El Falso, un dominicano de 23 años de edad, que reside en la calle Milton Diloné del sector Vista el Valle, por tener la orden de arresto que señalamos, el mismo será enviado a la acción de la justicia para que responda por estos hechos. Queremos hacerle conocimiento que este ciudadano es un reconocido delincuente del sector Vista del Valle, que esperamos que esta vez se quede la justicia con él para que pague por este y los demás hechos que tiene pendientes. Vamos a caso señor director otro caso de atraco en san francisco de Macorís los atracos están a la orden del día el raso de la policía maximiliano gonzález chala dice que tuvo que darle un tiro a domingo luna alias Vichico, porque supuestamente este en compañía de otro solo identificado como el negro intentó asaltarlo en el sector San Martín de San Francisco de Macorís. El herido, Domingo Luna, alias Riquico, eh, fue llevado al hospital San Vicente de Paul para ser atendido por este balazo que le diera ese brazo de la policía, supuestamente en medio de ese asalto en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. Vámonos entonces, señor director, a Sánchez. Allí en la playa Las Garitas de Sánchez se armó una trifulca a machetazos y resultó herido de dos machetazos y lamentablemente perdió la vida York Rodríguez de la Cruz de apenas 17 años al recibir estos dos machetazos en medio de de este incidente, cuando supuestamente este pisara sin querer a una persona sola identificada como ídalo en la playa Las Garitas de Sánchez. Vamos a ver un video de esta tripulca que se armó en la playa Las Garitas de Sánchez. Una playa muy bella, esta, Las Garitas. decíamos, preciosa porque tiene la naturaleza junto con el mar. Está toda esta grama que llega justamente hasta el mar. Pero ¿qué pasa? Que como es una playa que está muy cerca de la ciudad, pues todos esos sectores populosos de eh, Sánchez se dan cita allí y entonces eh, la mezcla de Juca, Romo, y eh, toda esta gente provoca situaciones como esta que provocan muerte de jóvenes que realmente, eh, pues, eh, no deberían de morir a jóvenes producto de estas situaciones. Vámonos a entrar, señor director, en el caso.